Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Boletín Especial Número 47 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Empecemos con la plataforma Aurora MST COVID-19, que al corte de esta mañana había registrado un total de 240.316 interacciones con ciudadanos de la República Dominicana y dominicanos, básicamente, del exterior. Igualmente, las asistencias médicas remotas prestadas ascendieron a 9.473, con un total de 322 emergencias atendidas vía la plataforma Aurora MSP COVID-19. Queremos igualmente informar, como todos los días, que tenemos en el sistema de vigilancia establecido 644 pacientes hospitalizados de un total de 1.580 camas registradas en este sistema de vigilancia que representa una ocupación de apenas 40.75% del total de camas en vigilancia. Igualmente, el total de personas en unidades de cuidados intensivos asciende a 126, con lo cual, teniendo un total bajo vigilancia de 332 unidades de cuidados intensivos, la tasa de ocupación de UCI es de un 37.2%. 95%, lo que va dejando un porciento elevadísimo de disponibilidades dentro del Sistema Nacional de Salud de Camas y Unidades de Cuidados Intensivos. Igualmente, debemos informar que un total de 55 personas salieron de alta clínica en el día de ayer. El número de fallecidos es de 8. Del total de 126 hospitalizados en UCI, solo 61 están en ventilación. Es decir, el 48.4% de todos aquellos pacientes que están en unidades de cuidados intensivos tiene ventilación. Lo que significa que también en estos datos tenemos una mejoría importante en el comportamiento del de sistema. Queremos igualmente destacar la buena marcha de los trabajos en la ciudad de La Vega a partir del lanzamiento del plan a implementar un plan que contó con una extraordinaria participación del señor senador Euclides Sánchez, senador de la Vega, quien ha estado en contacto con todos los actores principales de la vida vegana, incluyendo las iglesias, los empresarios, así como las demás instituciones, entre ellas las de salud. Felicitamos y apoyamos este activismo positivo del senador Euclides Sánchez e igualmente apoyar la participación del síndico vegano, quien se ha integrado también en las labores de coordinación de todos los sectores de la vega que estamos procurando una vega libre de COVID-19. Asimismo, queremos destacar la participación de los sectores en San José de Ocoa, del Sistema de Salud Dominicano, tanto de la, del personal del hospital local, la Dirección Provincial de Salud y sus epidemiólogas en la organización de la respuesta que localmente se está trabajando. Queremos Aclarar que en la conferencia anterior habíamos expresado que este jueves haremos en la alcaldía del Distrito Nacional junto a la alcaldesa del Distrito Nacional el lanzamiento del plan de contención del COVID-19 en el Distrito Nacional, una de las provincias que figuran en el escenario 4 que habíamos señalado ...señalado anteriormente que incluye Puerto Plata, Santiago, La Vega, Moca, Cotuí, Bonao, Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Son estas el escenario de mayor incidencia que tiene el país y por tanto amerita de intervenciones específicas en cada una de ellas con la participación de todos los sectores de la vida nacional integrados hacia la reducción de la incidencia de la epidemia. Igualmente, queremos llamar nueva vez a que los contactos que se están haciendo con todas las juntas de vecinos del Distrito Nacional para su integración en los trabajos de identificación, localización, notificación y seguimiento de los casos sospechosos de COVID en cada una de las barriadas del, del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, empiecen a organizar junto a las direcciones de áreas y provinciales así como las alcaldías y los miembros vinculados al COE, todo el proceso de participación social en la consecución de los objetivos nacionales de reducción cada vez más del COVID-19. Dicho esto, pasamos a dar lectura al boletín número 47 a nivel global se reportan un total de 4.435.894 casos confirmados de los cuales 86.108 sucedieron en el día de ayer el número global de defunciones ascendió a 239.604, de los cuales 976 fueron nuevas defunciones a nivel global. En la región de las Américas se han reportado un total de 1.433.756 casos confirmados, de los cuales 49.115 ocurrieron en el día de ayer. El número de defunciones acumuladas en las Américas es de 77.827. En la República Dominicana... El número de casos confirmados es de 8.480 casos. El número de casos nuevos, 245. El total acumulado de fallecidos, 354. La tasa de letalidad continúa descendiendo y se sitúa en 4.17%. Los recuperados, 1.905 el número de descartados por pruebas, 25.856, con un total de pruebas procesadas de 34.336. Informamos igualmente que el 80.32% de los casos se concentra en 12 municipios según figura la figura número 2 del boletín que estamos dando lectura encabezada por Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional 24.02%, Santiago 10.75%, Santo Domingo Este 9.03%, San Francisco de Macorís 7.36%, Santo Domingo Oeste 6.30%, La Vega, 5.39%, Santo Domingo Norte, 4.73%, Puerto Plata, 2.71%, San Cristóbal, 2.68%. el detalle por provincia es el siguiente Distrito Nacional pueden ir mirando el cuadro que ahí presentamos 32 casos nuevos 2.036 acumulados, una positividad de 19.21, 623 recuperados, 0 fallecimientos con un acumulado de 47. Asua, 0 casos nuevos, 86 acumulados, 9 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 0 casos nuevos. 5 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Barahona 4 casos nuevos 45 acumulados 10 recuperados 0 fallecimiento Dajabón 0 casos nuevos 5 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Duarte 4 casos nuevos 650 acumulados 158 recuperados 0 fallecimientos Elías Piña 0 casos nuevos 5 acumulados 0 fallecimientos El Seibo 0 casos nuevos 10 acumulados 0 recuperados 0 fallecimientos Espaillat 28 casos nuevos, 310 acumulados, 32 recuperados, un fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, 1 recuperado, 0 casos nuevos. La Alta Gracia, 3 casos nuevos, 135 acumulados, 61 recuperados, 0 casos nuevos. La Vega, 7 casos nuevos, 565 acumulados, 111 recuperados, 2 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, un caso nuevo, 105 acumulados, 27 recuperados, 0 fallecimientos. Montecristi, 9 casos nuevos, 27 acumulados, 7 recuperados, Cero fallecimiento pedernales un caso nuevo 4 acumulados cero fallecimiento peravia un caso nuevo 67 acumulados 15 recuperados cero fallecimiento puerto plata 11 casos nuevos 256 acumulados 46 recuperados un fallecimiento Hermanas Mirabal, dos casos nuevos, 204 acumulados, 34 recuperados, cero fallecimiento. Samaná, cero casos nuevos, 25 acumulados, 13 recuperados, cero casos nuevos. San Cristóbal, 31 casos nuevos, 314 acumulados. 28 recuperados, 0 fallecimiento. San Juan, un caso nuevo, 81 acumulados, 9 recuperados, 0 casos de fallecimiento. San Pedro de Macorís, dos casos nuevos, 81 acumulados, 29 recuperados, 0 fallecimiento. Sánchez Ramírez, 3 casos nuevos, 200 acumulados, 28 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 27 casos nuevos, 971 acumulados, 218 recuperados, 4 fallecimientos. Santiago Rodríguez, 5 casos nuevos, 38 acumulados, 6 recuperados, 0 fallecimientos. Valverde, 17 casos nuevos, 55 acumulados, 8 recuperados, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 1 caso nuevo, 218 acumulados, 35 recuperados, 0 fallecimiento. Monte Plata, 0 casos nuevos, 22 acumulados, 1 recuperado, Cero fallecimiento Atomayor, Mayor 0 casos nuevos 13 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento San José de Ocoa 0 casos nuevos 14 acumulados 0 fallecimiento Sa Santo Domingo Provincia 48 casos nuevos 1740 acumulados 355 recuperados, cero fallecimientos. El total acumulado de casos, 245 casos nuevos, 8.480 acumulados, 23.01% de positividad, 1.905 recuperados, 8 fallecimientos nuevos, 354 acumulados. Con ello tenemos aquí un resumen de cada uno de los casos que hemos expuesto. Finalmente, en torno a las recomendaciones, mantenemos la línea de información y recomendaciones que previamente han estado expuestas para todos poblaciones así como supermercados y bancos empezando por el lavado frecuente de las manos con agua y jabón abundante el uso de las mascarillas en el hogar de casos sospechosos positivos o en proceso de recuperación por todos los miembros de esa familia, igualmente por todos aquellos ciudadanos que circulen en el área pública o que demanden servicios en bancos, supermercados o de cualquier otra naturaleza. Mantener el distanciamiento físico entre las personas e igualmente las medidas de higiene generales que distintas organizaciones del Estado o civil mantienen en todo el territorio nacional, tanto en vías públicas como en hogares de aislamiento o hogares de personas positivas o en aislamiento. Mantener estas medidas es fundamental. La mejor manera de controlar la epidemia es el, distancia, el distanciamiento físico entre todas las personas. A toda la población mantener la alerta en términos de solamente escuchar las voces autorizadas sobre la epidemia, tanto del Ministerio de Salud como de las comisiones Presidenciales establecidas o de la Organización Panamericana de la Salud o Mundial que mantiene las informaciones reconocidas internacionalmente. Las voces que tratan de distorsionar las informaciones oficiales no deben ser atendidas salvo aquellas llamados o sugerencias responsables hechas por organizaciones o ciudadanos o denuncias de ciudadanos que necesiten la atención de los organismos oficiales, a las cuales acudiremos inmediatamente para clarificar las denuncias o la demanda de servicios que sean hechas a los respectivos organismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, y buenos días. Iniciamos con Catherine Hernández de CDN. Buenos días, ministro. Un gusto saludarle, Catherine Hernández de CDN. La primera pregunta es en relación a la primera aclaratoria que usted hacía en la parte inicial de la rueda de prensa sobre esta intervención anunciada al Distrito Nacional, específicamente de qué se trata, cuáles serán las medidas que se tomarán. Eh, ha hablado usted de juntas de vecino, ya tienen juntas de vecino eh, cooperando con esta estrategia. ¿Cuántas estarían cooperando y, en todo caso, cómo pueden comunicarse con el Ministerio de Salud. La segunda pregunta, brevemente, ¿cuántas clínicas privadas han recibido pruebas rápidas por parte del Ministerio de Salud Pública y si esto es un plan que se ha establecido en las últimas horas? Gracias. Bien, el, en términos del, del plan es este el que hemos hecho alusión, que será puesto el próximo jueves en la Alcaldía del Distrito Nacional en operación junto a los organismos de eh, atención como es el COE, mie un, miembros de la Comisión eh, Operativa, la Alcaldía, eh, que forman parte del de acto de lanzamiento de este plan. Con relación a las eh, intervenciones de las juntas de vecinos, Estamos trabajando en todo el territorio nacional, contactando y movilizando a estas organizaciones que, como explicaba anteriormente, son clave para la identificación, localización, notificación y seguimiento de los casos que se mantienen en las barriadas de todas las principales ciudades, sobre todo en las que componen el llamado escenario 4 eh, de más incidencia del de virus en la República Dominicana en ella nos hemos concentrado y estas juntas de vecinos ya están dando resultados positivos en todas las provincias donde se han estado integrando en, en la provincia en el Distrito Nacional nuestra esperanza es que podamos tener en cada una de las variadas ya eh, organizadas. Previamente el ministerio siempre tiene contactos con las juntas de vecinos para los programas tanto de dengue, malaria, de vacunación, etcétera, que coparticipan en las labores de, de vacunación, incluyendo eh, aquellas vinculadas a la vacunación de felinos. Entonces, eh, lo que estamos es reactivando y activando estas con fines de que presten la eh, colaboración que estamos pidiendo a todos ellos para la mayor efectividad de la labor de los organismos públicos y privados que se van envolviendo en esta campaña de todos. Ministro, perdón. Eh, la, en relación la pregunta... a esa pregunta sobre las clínicas... Eh, el Ministerio no está para suplir las clínicas privadas de pruebas rápidas. Todas las pruebas que recibe el Ministerio las ejecuta a través de las direcciones provinciales de salud, el Servicio Nacional de Salud o las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en sus diferentes departamentos. Y así se ha estado llevando. Se ha dado... Desde luego algunas pequeñas partidas, algunas solicitudes, sobre todo en asistencia que estamos recibiendo, que están solicitando eh, algunos centros de trabajo o los albergues de ancianos, sobre todo las cárceles. Allí se llevan las pruebas que el Ministerio está recibiendo y se han estado aplicando. Pero suplir a las eh, clínicas privadas no lo estamos haciendo propiamente dicho, salvo algunos casos de pequeñas cantidades que algunas clínicas han solicitado para casos muy muy específicos. La mayoría de las pruebas se están aplicando en esta dirección. En las certificaciones para el uso de las pruebas rápidas se está autorizando incluso la importación para aquellos laboratorios o clínicas que deseen hacer importaciones de pruebas de esta naturaleza y que le den el uso siempre y cuando y a condición de que hagan la notificación obligatoria a la Dirección Nacional de Epidemiología siguiendo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los datos de estas pruebas son imprescindibles para la vigilancia epidemiológica del Ministerio. Gracias, Catherine. Gracias, Ministro. Continuamos con Francis Núñez, Supercanal. Buenos días, señor Ministro. Francis Núñez, Supercanal 33. Eh, usted había mencionado anteriormente que en Santo Domingo, específicamente Santo Domingo Este, teníamos también sectores que estaban siendo más, más, más eh, atacados por el virus, por así decirlo. Entre ellos mencionó el dique, los mameyes, eh, los minas. Eh, hemos visto, eh, usted contestando a la pregunta anterior, que ya tienen un plan de contención para el Distrito Nacional. Ahora bien, ¿qué se piensa hacer ¿O ya hay un plan de contención listo para hacer frente a estos sectores de Santo Domingo Este, en donde sabemos que mucha gente no ha hecho caso al distanciamiento social? O sea, ¿qué plan hay para evitar que aumenten los casos en estos sectores? Otra pregunta es algo que muchos nos hemos estado cuestionando, y es sobre la renuncia del director del Hospital de La Vega. Eh, una renuncia que se dio en medio de la crisis sanitaria coincidencialmente, eh, Quizás no, usted aclarará. Eh, después que usted visitó la zona, eh, hay rumores de que aparentemente, simplemente rumores, quizás las cosas no estaban bien. Pero como usted mismo ha dicho en alocuciones anteriores, ni su persona ni el ministerio eh, hacen eco de rumores. Entonces nos gustaría aclarar cuál fue el motivo de la renuncia, ya que ni el hospital nos quiere dar respuesta ni el mismo director. Bien, eh, las medidas están contempladas en el plan que acabo de decir y que se va a lanzar este jueves. Todo este plan implica una descomposición, digamos, una disgregación por zona, que se van creando responsables de actividades específicas en cada una de ellas con la participación de las juntas de vecinos, como acabo de decir. De esa manera se conforma, un, un cuerpo de acción en cada una de esas localidades para la limitación del impacto que la circulación viral está produciendo en cada uno de ellos. En todos los casos, porque es una medida de corte, digamos que universal, no hay un solo país donde el distanciamiento físico no sea la medida principal. Incluso ahora que se habla de apertura, no hay forma, de que ese enfoque no esté mediado por el distanciamiento físico que hay que tener en cuenta a la hora de producir las aperturas en cada uno de la, los territorios donde esto se va a producir. De manera que el plan eh, tiene todo un marco general de aplicación que es el que vamos a, a seguir eh, y con responsabilidades sectoriales, que luego, como ustedes saben, el Ministerio tiene ocho áreas, de, dividido en ocho áreas, en lo que es el Gran Santo Domingo, incluyendo Monte Plata. Por tanto, cuando se trata del Distrito Nacional, las áreas de trabajo del de Distrito Nacional tendrán su papel, así como las áreas eh, que corresponden al Servicio Nacional de Salud, el COE, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía, todos tenemos y estamos actuando en una sola dirección, tratando de dar ahora con la suma de las juntas de vecinos y las alcaldías, de dar una direccionalidad para impactar el efecto que está teniendo el virus en la distribución comunitaria. Muchas la segunda pregunta. Respecto al Hospital de la Vega. Vamos a esperar el informe que se nos eh, rendirá. Eh, el director y el hospital deben notificar al Servicio Nacional de Salud y espero del Servicio Nacional de Salud las explicaciones eh, pertinentes en este sentido. Sobre las causas, eh, esperemos el informe y luego con toda transparencia podemos exponerlos aquí como hemos hecho siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Francis. Continuamos con Martín Espinal, Telecentro. Buenos días, gracias. Señor ministro, nos interesa saber la cantidad de personas ingresadas que hay en los hospitales de Gran Santo Domingo, en especial la maternidad de los MINA, que, es, que está especializado en embarazadas un COVID, por favor. Bueno. Tenemos 271 personas. Registrada en lo que son las guías que usamos para la vigilancia, que son Hospital Ramón de Lara, Hospital Policía Nacional, Marcelino Vélez, Maternidad Los Minas, que tiene en estos momentos 32 personas hospitalizadas, ninguna de ellas en UCI, Hospital Plaza de la Salud, Hospital Darío Contreras, Hospital Rick Cabral, Hospital San Santo Socorro. CEDIMAP, SECANOT, HOSPITEN, Centro Médico USE, Clínica Abreo, Politécnico Nacional, Policlínico Nacional, Centro Médico Domínico Cubano, Centro Médico SEMA, Santo Domingo. Esos tienen en total 271 personas en internamiento y tienen una disposibilidad de cama de 600, de manera que tienen apenas... Un 45.16% del total de cama disponible en estas mediciones que estamos haciendo. En términos de las unidades para el, el Gran Santo Domingo de UCI, tiene un total de 142 de las cuales disponen de 59 personas ocupando UCI y de ellas solo 37 están usando ventiladores. Gracias, Martina. Desde Santiago, Indira Vázquez. Buen día, ministro. Eh, tenemos la información de que más de 100 médicos residentes de aquí, de Santiago, no recibieron el incentivo que les fue prometido por el ministro Montalvo. ¿Qué se va a hacer con esos residentes? Igualmente, que con muchos médicos que fueron nombrados en el hospital de, la Colina, de las colinas y que después fueron reajustados y enviados a otros centros, pero que también denuncian que no han cobrado qué se va a hacer con esos médicos. Y para finalizar, con relación a, a la cárcel de Najayo, tenemos información de que hay, hay internos que han presentado síntomas de COVID, pero no se le ha podido hacer la prueba. Bien, con relación a eso, es una, una labor administrativa que corresponde al Servicio Nacional de Salud. Y no tengo los datos de... Imagínense de tantas personas que están en un listado de nómina, cuántos se han quedado fuera pudiera por alguna razón técnica quedarse alguien fuera de, de esa situación pero estoy seguro de que es, de ser cierta esa denuncia de ser cierta vuelvo y ratifico entonces será corregida inmediatamente por el servicio nacional de salud con relación a najayo yo había informado que el Ministerio de Salud ha estado interviniendo en, en esa cárcel y se están llevando a cabo todo el saneamiento del lugar como mandan los procedimientos que se han seguido en otras cárceles. Ya ustedes no han vuelto a oír ninguna alarma con relación a la principal cárcel del país, que es la Victoria, tampoco en la cárcel de El Pinito, que también se, se hizo intervención, ni en la cárcel de, de, de la provincia de Duarte, ni tampoco en Rafey, donde también se hizo la intervención. De manera que eh, confirmaré, buscaré la información que usted dice, pero en estos momentos el Ministerio de Salud Pública continúa su labor en Najayo. Gracias, Indira. Camila García, Nuevo Diario. Buen día, Ministro. Camila García para el Nuevo Diario. Primero quiero hacer un paréntesis, ustedes hace más de dos semanas que prometieron que nos iban a dar la geolocalización eh, de los casos por sector en cada municipio y todavía lo, lo estamos esperando. Eh, la prensa no tiene acceso a eso, solo lo que usted dice en los en la rueda de prensa. Eh, Hay alguna razón para eso. Y segundo, los expertos eh, dicen que indudablemente en República Dominicana se producirá un segundo pico de contagio. Eh, en otoño o invierno, a final de año. Las medidas de distanciamiento social han creado una disponibilidad artificial eh, a nivel de servicios de salud, o sea, se han cancelado procedimientos electivos, lo que ha aumentado la capacidad hospitalaria para responder óptimamente a los pacientes de coronavirus. Pero a medida que hay una apertura económica, entonces los servicios esenciales, como son salud, también van a empezar a ver un incremento, un volumen de pacientes no COVID. ¿Cómo se están preparando ustedes para que el sistema sanitario de nosotros no colapse? Muchas gracias. Bueno, yo, yo pienso, empezaría por esto último que usted dice. Nosotros nos hemos preparado para la epidemia y estamos ahora en una de las fases principales y los indicadores que hemos puesto acá van indicando cómo va evolucionando la misma y no creo que estos datos que acabamos de dar van en la dirección del colapso sino todo lo contrario reducción de la positividad que hemos mostrado en las gráficas anteriores como esa que usted ve ahí vemos también en los datos que acabamos de dar de hospitalizaciones que se está, se ha, se está produciendo una reducción del número de hospitalizaciones ...y de personas en UCI. Por tanto, hacer la, la conversión hacia el manejo... ...que no se ha eliminado de los hospitales públicos... ...ni de todas las clínicas, la, las áreas para la atención... ...de los pacientes, digamos, rutinarios... ...que van a demandar eh, servicios para su atención... ...no han cambiado, se han reducido... ...y se ha ampliado el área de cobertura para el COVID-19... Eso es lo que ha pasado, se ha hecho una reingeniería de los servicios hospitalarios con fines de responder adecuadamente a la epidemia. La reversión de este proceso tendría que hacerse exactamente como se van dando los datos que y la demanda va produciéndose progresivamente. Nosotros no vamos a hacer, eh, digamos, una reversión violenta eh, de los casos que estamos manejando hasta tanto no tengamos una seguridad del comportamiento efectivo que eh, debemos producir para la reversión de las camas que están en COVID para ser usadas después en procesos normales una vez que se ha llenado la higiene y la eh, cobertura de, de limpieza, etcétera, que tenemos que hacer. Eh, yo agregaría para su pregunta eh, el link de la web eh, donde está la distribución de los, de los barrios de, del Ministerio en el que usted puede encontrar ese mapa que está disponible, ya que eh, a partir de, de este próximo jueves tendrá usted eh, aquí incluso ya disponible ese mapa eh, de los puntos específicos de cada uno de los enfermos que hemos tenido. Este, el anterior mapa que mostrábamos por provincia va a estar acompañado del de mapa también punteado de los casos positivos y su distribución. A de partir que del ahí próximo jueves. Se debe a factores técnicos que estamos agregando y no queremos, digamos, seguir haciendo arreglos eh, parciales sino ya de presentarle una nueva plataforma, incluso un nuevo modelo del boletín que ya está listo, ya ha estado en discusión en la mesa de situación de salud que llevamos a cabo eh, con la OPS y esperamos tener una nueva modalidad del boletín, unos nuevos eh, gráficos que vamos a presentar y nuevas estadísticas ya también de manera gráfica que estarán disponibles acá, así como ustedes ven aquí, pero con más detalles y además con la referencia hacia el portal del Ministerio de la Web en la que podrán tener información más acabada, que no nos alargue, digamos, la rueda de prensa como es, eh, eh, ya está establecido. Gracias, Camila. Continuamos con Daisy Tussain de Telesur. Adelante, Daisy. Buenos días. Eh, Daisy Tussain de la cadena internacional de televisión Telesur. Señor ministro, teniendo como referencia al centro médico integral de la avenida Sabana Larga, clausurado porque más de 20 empleados han dado positivo al coronavirus, mi pregunta es la siguiente. Desde el inicio de la crisis, eh, Salud Pública ha levantado algún tipo de estadísticas para saber el porcentaje de centros sanitarios que reúnen las condiciones para atender a pacientes de la COVID-19. Tienen que... están funcionando dentro de lo que se llama Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y están por ley... ...obligado a hacer reportes, pero todos los que están funcionando también tienen que ser habilitados y autorizados por el Ministerio de Salud Pública. En los casos del COVID, todas las clínicas, y, y esta es una información que la doy con cierto dolor por eh, algunos operadores privados de, de clínicas que no hicieron la reingeniería de sus clínicas... Para adaptarse a la nueva situación del COVID-19 que tenía el país y que estaba produciendo una gran carga de la demanda, mudando desde… porque los pacientes estaban huyendo de los centros y no estaban ni siguen acudiendo mayoritariamente a los centros como lo hacían durante el periodo normal pre -epidémico. Entonces, muchas clínicas no hicieron su reingeniería para disponer de un espacio para COVID y otro espacio para los pacientes normales todas esas clínicas incluyendo la que usted dice están bajo las regulaciones nacionales y han estado reportando al sistema nacional de salud cada uno de los casos que recibe las clínicas u hospitales que no hagan este reporte son sujetas de sanción incluyendo el cierre parcial o definitivo de las mismas y en este momento podemos decir que la clínica que usted menciona está cumpliendo con los requisitos establecidos. El único fenómeno que se presenta tanto en hospitales públicos como de algunas clínicas es que en vez de reportar en las primeras 24 horas como manda el protocolo, se tardan 48 horas y a veces más para hacer los reportes, pero siempre saben que tienen que hacer los reportes y que cuando entran en violación, reciben la sanción de este ministerio que se merecen. Gracias, Daisy. Clínicas. Mi pregunta es si Salud Pública tiene alguna estadísticas de una, un porcentaje a nivel nacional que República Dominicana cuenta con tanto por ciento de centros de salud que están habilitados para, para atender pacientes de COVID. Están todas registradas. Todas las clínicas del país pueden atender el COVID, todas, lo que tienen que hacer es habilitar las áreas de aislamiento. Lo que le expliqué anteriormente es que las clínicas que no se acogieron a las que tienen derecho y no habilitaron espacio para la atención del COVID, pero tampoco estaban asistiendo las personas que normalmente acudían, se han visto en problemas económicos por el funcionamiento de las clínicas. Eso es lo que ha pasado con muchas clínicas, pero todas están registradas y pueden habilitar los espacios de atención a COVID. Los que no la hicieron, pues sencillamente lo lamentamos, pero estaban así. Todas las que tienen las habilitaciones están registradas en el Ministerio de Salud Pública y han estado reportando los servicios que están dando y los casos que se presentan allí. Gracias, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para terminar, Logan Jiménez. Adelante, Logan. Buenos días, señor ministro. Yo soy Logan Jiménez del periódico digital La Voz Sin Censura. Eh, diversos medios de comunicación en el día de ayer eh, difundieron en sus eh, respectivas páginas que el municipio de Boca Chica era uno de los principales focos de afección del COVID-19. Esto ha tornado hacia los, hacia los ciudadanos, eh, le ha tornado un poco de pánico en el municipio de Boca Chica, donde incluso las autoridades municipales eh, se han alarmado y están preocupados por esto, debido a que Boca Chica no tiene eh, un hospital local, que pueda ayudar a contrarrestar esto, ya que los hospitales lo tiene el municipio de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. O sea que en dado caso que surja un estallido en el, en el, en el municipio de muchas personas afectadas, entonces eh, sería un caos el eh, funcionamiento de, eh, de el, el servicio de salud pública. Entonces, me, nos gustaría saber, ministro, ¿cuál sería el plan de contingencia para eh, estos rumores o estas informaciones que se divulgaron en diferentes medios de comunicación? Muchas gracias, ministro. Gracias a usted. Mire, aquí le voy a presentar para que tenga... Nosotros no nos gusta responder rumores porque habitualmente, y más en este periodo, los rumores están muy sesgados. Aquí mire el cuadro de los casos de Boca Chica confirmado, que son seis. ¿Cómo se puede hablar de tragedia, de situación de crisis en un municipio con seis casos confirmados, como tiene Boca Chica y le estoy presentando en estos momentos? Todo eso son habladurías infundadas que buscan crear desconcierto en la población, en vez de reforzar las medidas de seguridad, las medidas de orientación a la población en, en ese sentido. El hecho de que nosotros digamos y mencionemos barrios que tienen casos no significa que estemos hablando de desbordes ni de, ni de situación que a pesar de que, como usted dice, eh, no hay eh, la infraestructura que pueda faltar, Boca Chica tiene incluso un centro de aislamiento de pacientes por COVID y recuerde para que hagamos y frente a los rumores pensemos racionalmente y no por emociones más del 80% de los casos son asintomáticos y cursan como procesos leves y cuando son identificados son o trasladados a estos centros de aislamiento o a, llevados a hospitales para su atención, Boca Chica dispone de medios de transportes efectivos para el transporte a la ciudad de Santo Domingo en caso de que necesitara. Pero Boca Chica no está en crisis, Boca Chica no está bajo una eh, amenaza de ninguna naturaleza grave. Y yo diría que esos son rumores infundados que buscan crear desasosiego en la población y diría además que con seis casos es una irresponsabilidad estar hablando de rumores y e ideas de esa naturaleza. No hagamos casos, como acabo de decir hace un poco, a rumores y falsedades que están siendo puestas a circular por sectores interesados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro. Hasta mañana.